Muy buenas, cómo están? Espero que bien. Recuerdan el video en donde hablábamos de las velocidades en una red y las clasificábamos en tres: en Ethernet que era 10 megabits por segundo, Fast Ethernet que era 100 megabits por segundo y Gigabit Ethernet que son 1000 megabits por segundo, es decir, giga, por eso se le dice gigabit. Bueno, cambié mi router también mi enrutador, porque no podía seguir con un ancho de banda tan pobre en mis comunicaciones internas de red. Si recuerdan el video anterior o si lo vieron, habrán visto que mediante la ayuda del comando iperf y dos máquinas con Linux, lo mismo que tengo acá, las mismas dos máquinas que ahora tengo acá, yo había hecho una prueba les había dicho que había que desconectarse del wifi, apagar el wifi en las dos máquinas, si era necesario, porque a veces hay una es una torre y no es necesario hacer eso pero si fueran dos laptops apagar el wifi no desconectarse solamente la red apagar el wifi luego conectar mediante cables apropiados cables de 8 hilos internos o sea, cables tipo UTP pero de 8 hilos, no de 4 cada máquina con un cable de 8 hilos al mismo router y una vez apagado el wifi en las dos o, o siendo inexistente el mismo en, en una de las dos o en las dos y las dos conectadas con cables de 8 hilos y vamos a poder hacer una medición puerto a puerto de la velocidad a la cual emite un ordenador a qué velocidad pasa por dentro del router la información y a qué velocidad llega al otro y esto aplica la importancia de esto aplica a los contratos de de ancho de banda de internet eh, se acuerdan que también dijimos que si tú Tuviste la posibilidad de pasar la barrera megabit. En mi caso tengo un contrato 60-10, quiere decir que tengo 60 megabit de bajada y 10 de subida. Tengo un amigo, Gustavo, al cual le mando un abrazo desde acá, a Gustavo Juan, el uno de los panaderos, que tiene 90-12 o algo así, o 90-10, quiere decir que son 90 megabit de bajada, de bajada y 10 de subida. Este contrato ya no está disponible en la página web de Antel, o si querés pasar, si querés eh, acelerar o a, a, tu conexión o agrandar de banda, tenés que pasar de 60 a 120, de 60 a 90 ya no se puede, por lo que tengo entendido. Pero la cuestión es que él tiene 90 a 10. Pero, ¿a qué viene toda esta, esta cuestión? Es que ni él ni yo pasamos la barrera del megabit. Él está en 90, yo estoy en 60. Eh, parecemos las medidas de la, la modelo 90, 60, 90 este, Bueno, tan, tan estereotipadas Que llego a decir algo así y Capaz que alguien se enoja eh, La cuestión es la siguiente Ni él ni yo, ni él con sus 90 megabits de bajada Ni yo con mis 60 megabits de bajada Tenemos problemas Con el puerto One ¿tá? Con el puerto Que recibe los datos de Antel O de Internet ¿Por qué? Porque ni él está en 100 o en más, ni yo estoy en 100 o en más. ¿Qué pasaría si uno de nosotros dos se pasa a 120, a 250 o a 500 megabits hoy? Lo que sucede si tenés un router megabit es que vas a estar perdiendo dinero y, vas a estar, y no vas a estar gozando de una conexión sumamente rápida. Vas a disfrutar de una conexión rápida, moderadamente rápida, con un cuello de botella enorme. Y para eso te recomiendo que veas el video anterior en donde se habla de todo esto con más profundidad. Habiendo comentado todo esto, aquella anécdota de esta persona que yo llamé por teléfono a un, a un lugar muy conocido para comprar un, un router gigabit y me dijo, eh, no, estás equivocado, los routers megabit alcanzan velocidades de 300, 400, 700 megas. Yo le decía, estás equivocado tú. No, no, no, no, yo tengo 25 años en esto. Le digo, sí, pero yo soy profesor y tengo no tengo tantos años como vos, tengo desde el 2007 que estoy en esto ¿no? hasta, el, hasta el 2010 son tres años, 13 eh, supuestamente esta persona tiene el doble de experiencia que yo pero al parecer sabe la mitad entonces más allá de eso volví a hacer una prueba como un nuevo router gigabit a ver si yo tenía razón en lo que decía o si tenía razón esta persona Bueno, los hechos hablan por sí mismos vamos a ver acá de en el, en el fondo tengo el BLC reproductor multimedia excelente, igual que Clementine y algunos más Lo tengo en espera, pausado, para que ustedes vean lo que hice Esos videos ya fueron ensamblados por mí El de arriba es el de la máquina servidor Y el de abajo es el de la máquina cliente Ya expliqué cómo funciona todo esto en el video anterior O sea que no voy a volver a explicar los comandos y cómo cómo funcionan Simplemente quiero demostrar lo que hice Vayamos a ver eh, En cualquier momento se van a poner a funcionar los dos Ahí está ahí están compartiendo datos, esto es en, en, a velocidad real, ¿tá? lo voy a pausar cuando llegue, cuando llegue a finalizar, muy bien, ahí tenemos, bueno, con este nuevo router, este modelo Archer o Archer de TP-Link, ¿qué obtuve? Si miramos el bitrate, eh, nos está hablando de que el servidor... Funciona a 878 megabits por segundo, 880, 891. Alcanza incluso velocidades de 940 megabits. El promedio de la velocidad son 878 megabits, casi 900 megabits. Este es un router gigabit que me está dando un ancho de banda interno en mi red de 900 megabits. ¿Qué estamos esperando para sacar el router que tenemos y poner unos gigabit lo que estoy tratando de decir es que no hace falta que tengas una conexión con tu proveedor de internet mayor al megabit, mayor a 100 megabit por segundo para que hagas esto, porque ya estás desperdiciando el ancho de banda en tu casa por más que tengas un megabit de bajada y 0,1 megabit de subida. Por más que tu conexión sea así deberías tener un router gigabit porque toda tu red interna lo cual ya explicábamos que la red de un hogar es sumamente compleja hoy en día porque antes era un ordenador conectado a internet y nada más y hoy tenemos smartphones conectados al mismo router al cual están conectados varios celulares varias computadoras eh, hay tablets hay un montón de, de dispositivos más de una máquina muchas veces una familia grande de tres o, donde tres o cuatro personas tengan computadoras tipo portátil Seguro que esas personas también tienen celular. Y si son tres o cuatro con máquinas portátiles, son tres o cuatro también con celular. Y tenemos ocho dispositivos con un Smart TV, Smart TV o teléfono o televisor inteligente. Ya son nueve aparatos. Más una impresora de red, ya son 10 aparatos. 10 aparatos de red. Esto era impensable en una red de hogar. Así que. Como hoy el concepto de red hogareña o red local, LAN no tiene absolutamente nada que ver con el concepto en cuanto a cantidad y flujo de datos que tenía hace 10 años nada más o 15 años, ya mismo deberías estar planteándote de cambiar tu router a uno que sea gigabit. Para los usuarios de Uruguay voy a decir que los enrutadores que pone Antel ya son gigabit, por más que vos alquiles... Por más que vos contrates un ancho de banda de 10 megas, ellos te ponen uno que soporta hasta 1.000 megas. ¿Por qué? Porque, ese support, porque ellos tienen que renovar toda su flota y lo hacen muy bien. Antel hace muy bien su trabajo. Y es igual que el Plan Ceibal a nivel de redes. Yo no quiero extenderme porque yo tengo mucha crítica con el Plan Ceibal, demasiada. Con Antel también. ¿tá? Con todo el mundo tiene algo que criticar. Incluso yo también. ¿tá? Pero en este caso Antel hace las cosas bien y ya está poniendo router gigabit por todos lados hace tiempo. Entonces si vos querés pasar de 10 a 60, ante él no tiene que hacer nada, simplemente cobrarte un poco más y abrir un poco más la canilla de internet. Si vos querés pasar de 60 a 90, ante él no tiene que hacer nada, simplemente abrir un poco más la canilla de internet y cobrarte más. Si querés pasar a 500, a 120, si querés pasar la barrera de los 100 megabits, ante él no tiene que hacer nada, solamente tiene que cobrarte más y abrir la canilla de internet un poco más. A ver si nos entendemos. En otra época, Antel hubiera dicho, no te puedo dar esa conexión porque tengo que cambiar el modem o tengo que cambiarte al router que te di, porque el actual no soporta esto que me estás pidiendo. Pero en este caso no, Antel es una empresa que ya se pasó a una tecnología de punta. En la tecnología IPv6 hay informes hechos por Google, cuidado que no es por cualquiera, que estamos número 5 en el mundo. Antel es una empresa estatal de un país subdesarrollado, quinta en el mundo, en tecnología de direccionamiento IPV6. Es bueno, es bueno informarse bien antes de hablar y es bueno también no, no tener esa pedantería que dice yo sé porque tengo 25 años, 30, 50 años. Los años no dan experiencia. El trabajo y la inteligencia aplicada al trabajo si sí. Una persona con 5 años de buena experiencia puede saber mucho más que una persona de 50 años de experiencia, ¿sí? así que aprendamos a ser humildes aprendamos a comprobar todo lo necesario y a derruir y a, y a terminar con los mitos en informática ¿está? es eso espero que lo hayan visto por ustedes mismos ahí está la tasa, la frecuencia en un caso la máquina cliente llegó a 878 megabits estamos hablando de un router de hogares no estamos hablando de la línea empresarial de Peling estamos hablando de la línea de hogar ahí abajo lo dice el cliente llegó a 878 megabit de promedio y el servidor llegó a 940. Quiero ver si un router megabit me da esa velocidad. A las personas que piensen eso, miren el otro video. Un abrazo y, como siempre, con la mejor onda. Vamos arriba, chicos y chicas y gente.